a mi arquitecto, sino Lo que yo acabo de, de manifestar con mis compañeros de que eh, tenemos una casa de medicina tradicional y así también contamos con baños y un tanque para almacenamiento de agua por el bien del pueblo y La felicitación primero pues va a todos ustedes por el trabajo realizado porque es realmente muy satisfactorio y muy, da mucha alegría ver el trabajo que hicieron y lo bien que lo hicieron quedó realmente increíble no hay palabras para describir pero es, es, un, es una alegría y es un honor haber trabajado con ustedes y haber podido llegar a esto ¿no? y ojalá sea el principio en muchos otros trabajos. Esta, este rescate de las dos cosas, de la manera de construir y de sus tradiciones en la medicina, darle un lugar digno a eso, es exactamente lo que tenemos que estar haciendo, dignificar lo que es el pueblo, lo que ha sido su lucha de muchos años y su esperanza de vivir mejor, pero a partir de lo que ustedes son, de su tradición, de su historia, de sus maneras de hacer las cosas. Muestra también que juntando voluntades se pueden hacer muchas cosas. Y que en primer lugar la comunidad que ha participado en la construcción, que le ha puesto ganas al asunto, eso es muy importante. Ustedes son los principales actores de esto. Si la comunidad no participa, no tiene ningún sentido venir y hacer edificios que después nadie cuida porque no lo sienten suyos. Pero también el que haya una asesoría que los ha apoyado y que lo ha hecho con mucho cariño y con conocimiento para mejorar la manera de construir con adobe, que sea resistente, que sea fuerte, que esté hermoso. La Comunitaria es una organización que trabaja con, con comunidades rurales marginadas del país. Se llegó a este a este estado, a esta, a esta región, a, a partir de los fenómenos naturales de 2013 que fueron los huracanes huracán, los huracanes Manuel e Ingrid, ¿no? que devastó gran, gran parte de la región. Y Cooperación Comunitaria vino aquí en primera instancia a ofrecer ayuda ¿no? comunitaria en el sentido de ropa, víveres para la gente. Y nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande y que las casas estaban muy afectadas. Entonces dentro de ese contexto, digamos, de emergencia, pues surge el proyecto. ¿no? Por el mismo de la naturaleza hay mucho cambio, ahora sí cambio, fenómenos naturales. A veces eh, eh, por el sismo y... El viento y ahora si apenas pasó eh, lluvia con cuatro días y no le pasó nada y fuertes vientos y no le pasó nada que lo tenemos. Hay una parte de la metodología de cooperación comunitaria que nos parece muy, muy, muy efectiva, que es primero empezar con un espacio comunitario. Esta experiencia la tuvimos en la colonia del Obispo, donde lo primero que se hace es que la gente se apropie del modelo que estamos mostrando. Porque si tú ves la, la vivienda, por ejemplo, de, de adobe que estamos proponiendo, que es una vivienda reforzada para los sismos de la región y para los vientos que son muy fuertes, ráfagas de 120 kilómetros aproximadamente, pues tú ves la vivienda y simplemente cambian quizá los contrafuertes, cosas muy sencillas. ¿Por qué no cambia tanto? Porque la idea es que la gente tenga la capacidad de replicar el modelo tú puedes traer un modelo quizá muy vanguardista, quizá con materiales que no hay en la región. O sea, la gente si rompe una ventana ¿no? y ese material no lo encuentra bastante costoso para ellos. Sin embargo, la autosuficiencia es algo, un punto muy importante y esto es el adobe. ¿no? El adobe tiene la riqueza de la tierra y en cualquier momento pueden realizarlo. La madera, que es de acá, y las puertas bueno, lo hice yo, con mucho orgullo lo digo así porque es un trabajo que que vino a enseñar a nosotros, que vivimos acá. Yo me llamo Aida Rojas mi lengua es este, MEPA. Los 32 tenemos que trabajar aquí, van tornando a los que les toca hoy. y Si, no, si este, no tuviste tiempo de bajar el día lunes, por ejemplo a mí me tocó el día lunes, si no tuve el tiempo el lunes tengo que este, reponer ese día. Lo que hacemos es llegar con la comunidad, presentar el proyecto, realizar en este caso, como es la casa de medicina tradicional, donde toda la gente trabaja y el mismo tipo está aprendiendo. Es un taller que creamos práctico en realidad. Me va a decir el ingeniero, ¿Te tengo que pintar tu casa de cal, Sí, yo voy a pintar porque ya sé cómo se pinta y cómo, cómo tengo que este, poner agua en la bombilla. ¿Y cómo se va a pintar el traves? Se pinta el traves con aceite y sal. Tú puedes hablar de un contrafuerte que aguanta un sismo, y todos, ellos te dicen, ah, ok, sí, pero es una parte muy técnica que no se puede traducir de esa manera. Y también nos dimos cuenta, por ejemplo, que ellos todo lo toman como algo vivo, ¿no? Entonces para ellos la casa está viva. ¿no? Es algo muy importante y entender eso, cómo ellos ven su mundo. ¿no? Esta obra que lleva contrafuerte y rodapié, pues se ve que tiene más vida. Que calculamos aproxim aproximadamente que va a durar como entre 100 y 110 años. El proyecto tiene cuatro meses, llegó a hacer esta casa y cuatro meses estuvimos aquí viviendo con ellos. Y eso te permite conocer a qué horas se levantan, a qué horas van por sus animales, a qué horas van a cosechar el café, a qué horas siembran, ¿no? O qué temporadas cosechan, en qué temporadas siembran. Y pues te vas apropiando poco a poco, es un te doy, me das, te doy, me das y ahí se va dando el lenguaje, ¿no? Cuando no pintamos, de, la pintura de cal quedó como oscura adentro y sí tenía este, láminas de traga luz, pero no se veía este, blanco adentro. Pero cuando pintamos la primera pasada del cal, se veía blanco. De el, el sol salió, sale por allá, pero se alumbra todo. Entonces con esta cal jala más energía del sol. Esa es mi, mi idea, yo pienso, porque no sé cómo es la realidad. Así. Pues primeramente consigo más allá abajo, con, era una de mis tías, la señora, pero... Le resulta que su hijo pues no quiso y dijo que el terreno es de, de otros, de su tío pues entonces no quiso. Aquí el profesor él tiene de su suegro, también acá abajo pues también nos dificultó pues de porque no hay pa algo para hacer a cambio de ese terreno. Últimamente pues. pues, vinimos aquí a verlo, ofrecerle con la señora de Saguara, y pues nos dicen que ahí cerca del de rumbe. Pues ya después cuando intervino el señor párroco también que pues ya no hay más terreno, que pues aquí se puede y se va a aplanar. Es así fue pues que se nos aceptaron este terreno, tuve quedó malo porque no hay con qué recursos de comprarlo pues en otra parte donde está más plano. Aquí este techo de la casa pues ya, ya se siente frío, fresco en, en el día y caliente en, en la noche que, que entramos hoy. En la mañana está un poco calorcito y, y sí. Sí, así está buena, pa? sí. Arigato. Estuvimos muy tranquilos y a la vez eh, muy agradecidos con todos los agentes que fueron involucrados a este trabajo. Pues solo puedo decir Dinú Malá, que es muchas gracias. ¿no? <risa> mando saludos a mis hermanos que están en Estado de México, en el Distrito Federal y este, estoy aquí, pues, estoy luchando.